Hola a todos y bienvenidos a su canal Noticias al Día donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre lo contamos como primicia antes de iniciar y como siempre no se les olvide suscribirse a este canal por supuesto activen la campanita de notificaciones para que no pierdan de vista ninguna noticia y compartan este canal con sus amigos y familiares en redes sociales para que seamos más los que hagamos parte del cambio Iniciemos con la noticia de hoy la pregunta del millón y una noticia muy importante por estos días en Colombia ¿Por qué el atentado con un coche bomba en Colombia es un peligro o es un peligroso antecedente para la frontera venezolana? Bueno, esto lo único que nos demuestra es que la gestión de Nicolás en la zona limítrofe fue improvisada Fomentó los pasos ilegales y naturalizó la relación con los guerrilleros especialmente entre Táchira y el norte de Santander. Recordemos que fue precisamente Nicolás el que abrió las puertas a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Le cedió el eje fronterizo, pues del lado tacherense abarca los municipios Bolívar y Pedro María Uren. Después le dio apoyo para enfrentarse a sus enemigos paramilitares. No pasaría mucho tiempo en que se enseñorearan en el norte de Santander. Por eso, el carro que estalló el 15 de junio de 2021 en la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta debería encender las alarmas en Venezuela. El único interés del Ejército de Liberación Nacional con Venezuela está en consolidar y extender su poder, lo que es ignorado por ambiciones o miopía por parte de los líderes del chavismo. Si miramos profundamente, Nicolás ha jugado peligrosamente con la frontera que Venezuela comparte con Colombia, especialmente la de Táchira con el norte de Santander. Y esto no solo por la cantidad de medidas improvisadas que trastocaron el paso formal y fomentaron los pasos ilegales o trochas como se conocen en la zona, sino porque funcionarios militares y policiales percibieron como normal la relación con los guerrilleros. De esa manera, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana pasó a ser espectadora del enfrentamiento entre los dos grupos irregulares minimizada en su función de garantizar la defensa del territorio y la soberanía. Desde el 2015, donde la llegada a la gobernación del Táchira, del capitán y miembro del grupo de quienes participaron en el golpe de estado del 4F, más exactamente José Gregorio Bielma Mora donde la situación de la frontera se agudizó porque el mandatario regional trajo consigo y desde Caracas a un equipo de funcionarios que desconocían la realidad del Estado. De, de esa manera la corrupción avanzaba aceleradamente y las acabalas eran refugio de delincuentes a órdenes de una red de militares, funcionarios públicos con ambiciones desmedidas de lucro. Fue así como grupos armados conquistaron espacio y territorio con la excusa de defensa de la revolución. Para ese entonces, el chavismo que salió derrotado impone a Bernal para que usurpe las funciones que son de la gobernación y la del control de las fuerzas de acciones especiales. Le quita la gobernadora el control de la policía del Estado. Reduce sustancialmente los recursos del situado nacional, impidiendo que desarrolle obras necesarias, pero le permite a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ir ocupando espacios del territorio tachirense. Carreteras con alcabalas de la guerrilla. La voladura con explosivos de holoductos y puentes. El reclutamiento de jóvenes el secuestro y el asesinato político, la minimización del ejército colombiano ante las muy poderosas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y en menor grado el ejército de liberación nacional, la aparición de los paramilitares entre otros desafortunadamente hoy la frontera es un escenario de guerra con la guerrilla amparándose impunemente en territorio venezolano detalles del carro bomba en cúcuta destaca que al analizar los restos de la camioneta y de hallar 2000 metros de cordón detonante los peritos en explosivos concluyeron que ese sistema no había sido usado hasta el momento en Colombia. Lo que se puede observar en el análisis que han hecho es que el explosivo es uno que usan para minería, que tiene un alto poder de destrucción. De acuerdo con las investigaciones, otro hecho relevante es que la primera explosión fue pequeña para atraer hacia el vehículo a la mayor cantidad de personas. De manera que una vez en el lugar, al estallar la segunda y más poderosa explosión, el número de víctimas fue mayor y letal. Lo que sucedió en el batallón de Cúcuta trae consecuencias y graves. El gobierno colombiano parece no haber estado preparado para el ataque, en el que además de soldados colombianos también había norteamericanos. ¿Será así de esta manera? A partir de ahí Estados Unidos abrió investigación formal sobre el atentado al considerar afectados porque tropas estadounidenses fueron atacadas en el hecho por su parte el presidente iván duque informó que el fbi ayudará a la policía nacional con personal especializado en la investigación de acuerdo al hecho se habló de las dos hipótesis que están manejando sobre la autoridad del atentado una que asocia el hecho con el grupo armado residual y otra con el ejército de liberación nacional yo diría que también podría ser una tercera y es también generar una distracción frente a todo lo que está sucediendo en Colombia. ¿Ustedes qué opinan? A través de un cortísimo video, horas después, el Ejército de Liberación Nacional se limita a decir lo siguiente. Nos permitimos informarles que ninguna estructura del Ejército de Liberación Nacional tiene que ver con el ataque que se presentó el martes 15 de junio en la Brigada 30 de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Así hemos finalizado esta importante noticia donde Colombia y Venezuela se vieron afectados en las consecuencias. No se les olvide suscribirse a este canal, también activar la campanita de notificaciones y por supuesto compartir este canal con sus amigos y familiares en redes sociales para que sean más quienes nos conozcan y hagan parte del cambio. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.